Mi nombre es Guille Lugrín, cantautor de folclore de Entre Ríos, del litoral. Estoy aquí acompañado por Agustín Comte. Vamos a dejarle una chamarra que se llama Por los que no están, que si bien hace algunos nombres de detenidos desaparecidos de nuestra ciudad, como los hermanos Zaragoza, como Horacio Norberto Poggio, trata de rescatar y de tener presente las 18 historias de los detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Los que no están aquí, va esta chamarra que intenta cantar tanta historia cierta nacidas por este río, aunque por los mil caminos llevaron su lucha a cuestas 18 son las historias, Uruguay hace memoria Va esta chamarra sencilla que es como un cirio que brilla Por quien descansa sin tumba y en nuestro llanto rejunta Canción que no se arrodilla, siempre hay que seguir al pueblo Porque adelante va el neco Los que no están aquí, esta chamarra se planta y así como el sol le arranca la claridad a mi pueblo, así vivirá el recuerdo de Chilo con su guitarra, abrazos que son refugio en cada 9 de junio. aquí, esta chamarra florece, sus hijes y nietes crecen Van con abuelas y madres, camino a la patria grande El sueño que permanece, aún camina con tosco La luz y fuerza de Poggio Por los que no están aquí, va esta chamarra sentida y a quien le quitó la vida La mano del miserable, que por esta vocable, verdades que no se olvidan Palabras que son caricias, memoria, verdad y justicia, verdades encandescentes, son los treinta mil merecer